clase, yo soy Messi ayer subí un video que es mi video favorito hasta ahora del canal me encantó el look y hoy voy a hacer la misma técnica pero con otros colores simplemente quédate esta base me queda muy clara pero la vamos a corregir con el contorno. Mm. Y tres. Ah. Espera, mi amor, vamos a agregar cobertura a esto con mi base de jué porque sea si lo que sea que haga tengo que terminar poniendo en esta base, si no no estoy conforme. puse polvo en los párpados porque quiero que las sombras se pegue bien a la base aquí solamente en la cuenca con este color con esta sombra que es un poquitín más oscura que las otras quiero una brocha más compacta y me la voy a colocar en las esquinas de los ojos. La esquina externa y en la esquina interna. Y para el centro del párpado móvil voy a tomar este rosa intenso. Ahora me quiero poner un poquito de este dorado. Y ahora voy a mezclar un poquito de este marrón con este naranja. Ahora un poquito de delineador color piel para abrir la mirada. Es fijado de maquillaje antes de proceder con el iluminador. Un iluminador totalmente dorado para comer. Me quedo en esta misma paleta y me voy con este mismo rubor, que es uno de mis rubores favoritos porque a mi tono de piel le va muy bien el color rosado como rubor. Un rosado así como con, con un poco de subtono azul, muy muy bonito. Hoy voy a hacer algo que nunca hago, rizarme las pestañas. Me voy a poner una capa de base de pestaña o pre-mascara. Bueno, esto de ponerse prebase de máscara, tiene su pro y su contra, la máscara se empegotó. Labios, mi parte menos favorita del maquillaje, vamos a ver cómo me queda, este hoy es un color metálico, no sé si me convenga, hoy un color metálico, o si me conviene más un mate, pero vamos a probarlo. Me encanta este color, está precioso y a mí me encantan los labiales metálicos, pero creo que para el look de hoy quedaría mejor algo mate y más, más clarito. No me voy a quitar el labial, simplemente me voy a poner un poquito encima de él porque es una base tan bonita. Voy a estar ligando dos labiales que son mate y vamos a ver cómo queda. La liga que hice quedó más oscura de lo que lo había visualizado en mi mente, pero me encanta de nuevo, es una mezcla son tres labiales me puse de base Focalure en el color 22 y luego mezclé un poquito de Lil Pump de Colourpop y un poquito de Chill Zone de Smashbox son ambos mate y este es metálico y el resultado me fascina me encanta y lo voy a dejar así, así que este es el look. Me encantaría complacerte si quieres que haga alguna combinación de colores, algún look específico, déjame un comentario y yo te complaceré. Así que espero que hagas clic en me gusta si te gustó, haz clic en no me gusta si no te gustó y si te gustó, suscríbete a -mes y te veo muy prontito ya que estoy subiendo videos casi todos los días.